¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy te traigo una receta carnívora. En esta ocasión voy a preparar una pierna de cordero, una piernita de cordero, que la voy a hacer estilo, estilo, eh? ojo que no me vayan a decir luego que eso no es barbacoa. En realidad lo que voy a hacer es ponerla en la olla express, pero le voy a hacer una, porque aquí no voy a hacer una barbacoa de hoyo, no estamos en Hidalgo, estamos muy cerca de Madrid y aquí olvídate de eso. A lo mejor se podría hacer, pero no lo voy a hacer. No tengo dónde hacerlo, no tengo horno de piedra ni nada. Así que tengo aquí una pierna de cordero pequeñita que compré en el súper. Y la voy a adobar un poco y la voy a dejar marinando hasta mañana. Y mañana la voy a cocer en olla express. Lo que me gusta de esto es que la carne va a quedar blandita, deshaciéndose y con mucho sabor. Entonces vamos a empezar. Mira, tengo aquí... Unos cuatro chilitos eh, guajillos. Entonces los voy a tatemar un poquito. Y tengo media cebolla. Y le voy a hacer el mismo proceso. Una tatemadita. Tres ajitos. Y bueno, esto ya sabes que hay que hacerlo un poquito. No demasiado tiempo para que no se te, no se te vaya a quemar. Nada más es cosa de que se te ablanden un poquito. No queremos que se tuesten. Le voy a echar también acá pimientita en mi mezcla para hacer mi adobo. Voy a echar pimientita negra que ya se me acabó, mira, ya se me está acabando. Le voy a echar unas pimientitas gordas. Uy, aquí huele ya a cocina mexicana delicioso. No tienes idea. Si no tienes mucha experiencia, usa pinzitas, no te vas a chamuscar los dedos. Yo es que tengo mano de ya muchos años de experiencia calentando tortillas en comal, así que no me quemo. Dos clavitos de olor a mi mezcla, mientras la voy preparando ahí. Y empieza a regañar el chilito, un poquito de vinagre de manzana, chorriquín. sal de mar. Aquí mis chilitos, ya lo siento que están casi, estos no se te deben pasar. ¿Ok? Mira, va agarrando colorcito. ¿Ves? Le puse también unas hojitas de laurel. Un poquito de hinojo. Y lo voy a moler todo esto. No tienes idea de lo delicioso que huele esto. Y mira el, el adobito que me quedó, delicioso. El hinojo si no lo has utilizado te recomiendo mucho que lo utilices. Le da un sabor súper exótico a la, a la comida, a todo tipo de comida. Lo voy a dejar mariñando toda la noche en el refrigerador para que agarre este saborcito. Y voy a poner también ahorita unos garbancitos en remojo para tener un consomé. Voy a dejar eh, badurnar muy bien esto, taparlo y meterlo en el refri. Y aquí, bueno, pues voy a poner, nada más a puro ojo, un cuartito de, de garbanzo Por ahí así. Tampoco es... No es una sopa de garbanzo, no es un caldo de garbanzo. Es simplemente para, para poner a la barbacoa, al consomé. Mira, así. Y tiene que estar súper cubierto de agua porque estos crecen. Entonces, si le pones poquita, no se te van a cubrir bien. Esto es la carne ya después de prácticamente 24 horas de estarse marinando, algo así, eh, huele delicioso, le puse agua, le puse garbanzos y ahora voy a echar la pierna de cordero que tengo aquí, tal cual, a ver si no se me voltea, y desde luego que todo el marinado que quedó aquí hay que echarlo ahí, porque todo esto le va a dar sabor luego al consomé. Porque ahí abajo, junto con los garbancitos, nos va a quedar un consomé de maravilla. Tal, pero solo un poquito. Porque acuérdate que esto se va a coser al vapor. Y todo lo que le sobre, pues se va a ir al agua. Entonces tampoco quiero que se me sale el, el consomé. Esta olla que tengo yo aquí es una olla, es completamente cerrada y solo libera un poco de vapor al principio en lo que sube la válvula que sella aquí entonces no desperdicias ni temperatura ni vapor la presión aquí es más alta que en una olla express normal por eso es ultra rápida entonces en esta olla yo le voy a poner una hora y voy a probar a ver qué tal está porque yo lo que quiero es que se deshaga que se, que se pueda deshacer la, la la carnita como cuando vas a comprar la barbacoa en un puesto ahí y mientras por acá mira te cuento que tenemos un tepache preparándose ok seguramente va a salir primero el video del tepache así que cuando ya esté el video pues lo buscas aquí vale y desde luego para acompañar pues mira estoy aquí preparando una salsita tatemada de eh, con jitomate porque aquí ya sabes que no hay tomate le voy a poner estos chiles que pues, son medio falsos, pero vamos a ver si tenemos suerte y picando un poquito. Pero para asegurarnos de que sí, le voy a poner dos chilitos de árbol y le voy a poner cuatro cuajillitos para que le dé color y sabor. Y lo que quiero hacer es eh, hacer una salsita más bien eh, tipo molcajeteada. Le pongo mi sartén comal, que es el que usamos aquí. Con estos chiles secos hay que tener cuidado porque estos se pasan en nada. En cuanto se tuestan un poquitito, los pongo aquí en el agua caliente. Le pongo un poquito de sal al agua. Para que se me ablanden ahí los chilitos, para que se me hidraten. Y luego los vamos a moler. Tenemos aquí ya listos, mira, mis tomatitos, la cebolla bien tatemaditos, entonces los voy a echar aquí directamente, cebolla bien tostadita, los jitomates, todo va para adentro, así, y los pellejitos quemados desde luego que no pueden faltar, porque es lo que le da ese saborcito delicioso, y los ajitos, los dos chilitos tipo serrano, y... Los chiles secos ya tostados, patemados e hidratados. No le voy a echar agua porque quiero que sea como una salsita molcajeteada. Le voy a echar un poquito de sal. Un poquito de cilantro. Un puñito así generoso. Y a mí me gusta con comino. Me acuerdo de mi amiga <risa> Andalá. Que me dice ¿Por qué le echas comino a todo? Pues porque me encanta. Porque el comino le da vida a todo. No le quiero que se me haga una crema un puré si no quiero que tenga pedacitos entonces le voy a dar en el número 6 o 7 y le voy a dar unos toquecitos así que se vea como molcajeteadita un olor uf, maravilloso a mi camarógrafa le da un poco de, de tos por los chiles tostados pero esto va a estar delicioso ahorita la pruebo con un totopito y aquí está mira la barbacoa ahí se está preparando en unos 45 minutitos ya estará listo. No te vayas, en un ratito regresamos. Y aquí está ya, mira. La salsita B parece de molcajete. Que es lo que queríamos. Así, solo una pequeña molidita. Tenía un totopo aquí. Y vamos a ver, a ver si no me enchiló. Mm, mm, como de rancho. Está buenísima. Maravillosa. Sí pica, ¿eh? Pero está deliciosa. ¡Wow! Mmm, huele delicioso. A ver, acércate para ver aquí la consistencia. Yo creo que sí. Yo creo que sí está. Uf, se deshace, sí. Se desbarata. Así que vamos a sacarla <ríe> en pedazos porque se va rompiendo. Pero mira, uh, está. Ve. Sí, efectivamente, quedó buenísima. Y ahorita la probamos. De textura está maravillosa. Ahí abajo su caldito, como debe ser. Uf, se me hace agua la boca. <ríe> Mira, quiero que veas esto. Cómo se desprende solita la carne del hueso. Está increíblemente bien cocida te digo fue una horita en la olla express y esta de acá en el huesito mira ves no hace falta cuchillo ni nada mira, aquí me estoy preparando para un consomecito voy a poner un poquito de carnita y poco de consomé, con sus garbancitos. Uh, esto está. Y desde luego ya tiene dentro su cebollita. Su cilantro. Le ponemos un poquito de limón. Mira. No se te hace agua la boca. Mm. Más rico que los de los puestos, ya ¿eh? Buenísimo. Estoy calentando el sartén para poner una tortillita. Los garbancitos, como los demajamos remojando toda la noche, están perfectos en su punto. Mm. Sale un poquito de mm. Ahora sí. Super. Voy a calentar mi tortillita. Tenemos aquí la tortillita lista. Vamos a ponerle una buena cantidad, así generosa, de, de mi barbacoa. Que ya me dirán algunos, no, eso no es barbacoa, eso no sé qué es. Bueno, yo digo que es una barbacoa estilo Octavio. Por cierto, me llamo Octavio, los que no me conocen. Cebollita. Cilantro. Limoncito. Un toquecito de sal más Un toquecito Y Su salsita No me digas que no te hace agua La boca con esto No me digas que no se te antoja Esto Mira, Cebollita ahí Uf. ¿Cómo lo ves? Mira nada más, se le escurre la salsita Mira nada más Qué hermosura de taco De esto Hijo, Bueno, provechito ¡mmm! <risa> mm. mm. mm. Esto está... Sabe a gloria. Mm. Cucharadita de consomé. Y ya está. ¡Oh, sí! Para cualquier dominguito en la mañana que no se pueden poner a lo mejor ahorita los puestos de barbacoa, pues mira, en tu casa, riquísimo, baratísimo y delicioso. Nos vemos la próxima. Si te gusta, danos like, suscríbete y comparte con tus amigos. Comenta. Gracias.